Capítulo 2 El miedo Chicos, corran, no miren hacia atrás, corran Ayúdame hermano ah, Déjame ir ah, ah, ah. Ah, ah cerca. Hey Shadow, estoy haciendo una fiesta para celebrar el éxito de mi último juego, ¿vienes? No seas ridículo, Faker. Pues, ¿cómo te ha ido, Nokus? Pues, como siempre, molesto. Papi Neganuckers, ¿qué ocurre? ¿Por qué estás tan asustado? Papi Lo siento, no quería que... Todos están actuando extraño Y se matan entre ellos Negas y Negets. Soy el único Y el culpable de esto... No tiene sentido lo que estás diciendo, Atención ¿qué está pasando? a todos los empleados, les habla Hayao Nakayama para un anuncio importante. Nos llevó una llamada de la policía alertando que todos deben permanecer aquí adentro. Nadie está autorizado a salir de ningún edificio o residencia. Estamos activando el Sistema de Seguridad de Seba. Ah, algo se acerca aquí Sonic, esto no es nada bueno Oigan, ¿Alguien? ¿Alguien ha visto a mi amiga? Ya se ha ido una hora y estoy preocupado ¡No mire, Scream! No ¡Miren ahí! ¿A mí?